En este video te mostraré una estrategia con la que los estudiantes pueden potenciar al máximo sus competencias. Es una gran responsabilidad liderar un proceso donde un grupo de personas desarrollan conocimientos, habilidades, valores y emociones. En educación superior, el rol que tienes te invita a potenciar al máximo las competencias de tus estudiantes y para ello existen diferentes estrategias que son complementarias. Quiero nombrarte algunas de ellas. 1. Conformar grupos de estudio. 2. Promover la participación de los estudiantes en proyectos de experimentación, espacios deportivos y culturales. 3. Dar a conocer a tus estudiantes las normas institucionales relacionadas con su educación superior e informar a tus estudiantes sobre los estímulos académicos e institucionales. 4. Alentar al menos a uno de tus estudiantes a participar en uno de los órganos de dirección del programa miremos una por una para conformar grupos de estudio puedes invitarles a ser parte del grupo de estudio en el que tú estás presente o puedes ofrecerles algunos de los temas relacionados con el curso que orientas para que conformen un grupo de estudio nuevo para promover la participación de los estudiantes en proyectos de experimentación, espacios deportivos y culturales, el estudiante debe saber que la institución tiene espacios deportivos, culturales y de experimentación en los cuales puede participar y de los cuales puede aprender mucho. 3. Dar a conocer a tus estudiantes las normas relacionadas con su educación superior e informarlos sobre los estímulos académicos e institucionales. No te imaginas la cantidad de estudiantes que pasan por la universidad sin reconocer los derechos que tienen de obtener dinero o beneficios académicos por participar de monitorías, por tener buenas calificaciones, por participar en los órganos de dirección del programa. alentar al menos a uno de tus estudiantes a participar en uno de los órganos de dirección del programa la voz y el voto de los estudiantes es esencial en el mejoramiento de las condiciones del programa y de la institución anímalos recuerda siempre que tu curso es un escenario de formación que potencia al máximo las competencias de tus estudiantes y que va mucho más allá del trabajo de unos contenidos específicos en tu curso todos se forman como excelentes seres humanos. Gracias por estar en Aulas de Calidad, profe, porque tú tienes mucho por decir.